Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Isabela y hoy vamos a hablar sobre los smartwatch para niños. Últimamente oímos hablar muchísimo sobre estos dispositivos, por eso vamos a analizarlos juntos. Es verdad que muchos padres no nos sentimos cómodos dándoles un móvil a nuestros hijos eh, tan pequeños, ¿no? Sí que es verdad que la edad a la que se debe dar el primer móvil suele rondar al, alrededor de los 14 años, pero de todas maneras eso es muy personal y mmm, fluctúa según el niño, la familia, las necesidades. Os voy a dejar en la caja de descripción el link a otro vídeo del que hablamos sobre eso, sobre el, el primer móvil. Pero el caso es que al final estos dispositivos han pasado a ser considerados Considerados como un paso intermedio antes de darle a nuestros hijos un móvil y cada vez más están siendo utilizados por niños de entre 3 y 11 años. Los smartwatch tienen un aspecto positivo y es que son dispositivos robustos, resistentes, tienen un funcionamiento sencillo, son fáciles de utilizar y no tienen acceso directo a internet y redes sociales. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues el dispositivo está conectado con el móvil de un adulto y este es el que controla a los teléfonos que el niño va a tener acceso. Podemos saber en todo momento por localización GPS dónde está nuestro hijo y seleccionar su contacto en caso de emergencias. ¿Y el niño qué es lo que puede hacer? Bueno, pues mandar y recibir tanto llamadas como mensajes a los números que se le han autorizado en su agenda y enviar notificaciones de emergencia. Al final parece que la función más interesante para los padres es el de la geolocalización. ¿no? El hecho de quedarnos nosotros más tranquilos porque podemos conocer en todo momento dónde está nuestro hijo parece que es una herramienta como para cuidarle y acompañarle pero pensemos un momento realmente son dispositivos seguros el hecho de que nuestro hijo no tenga acceso directo a internet y redes sociales no quiere decir que sea un dispositivo completamente blindado vale tengamos en cuenta que tiene localización GPS, acceso a Wi-Fi y además está conectado con nuestro móvil, con lo cual hackeando el nuestro dispositivo pueden llegar al de nuestro hijo y también a través de una red Wi-Fi o por el localizador GPS. Al final, un dispositivo siempre nos hace susceptibles o vulnerables ante un hackeo. Eso es importante conocerlo. Y otro aspecto sobre el que nos parece interesante reflexionar es ¿hasta qué punto queremos intrometernos en la libertad de nuestro hijo? ¿no? Como padres pensamos que la labor o el papel más importante que tenemos es el de educar y formar a nuestros hijos también en el campo digital y a continuación confiar en ellos, ¿no? contar con que lo que les hemos inculcado pues, va a llevarles a alguna parte. Por ejemplo en Alemania se han prohibido este tipo de dispositivos ya que, que se consideran un tipo de ciberespionaje a través de los dispositivos, controlas a tu hijo pero también puedes controlar a las personas que están alrededor, incluso algunos te permiten escuchar dónde está y con quién habla tu hijo, entonces ahí hay una barrera un poco difusa. Os invitamos a reflexionar al respecto. Puede que los smartwatch sean un complemento pero la herramienta fundamental para proteger y acompañar en el mundo digital a nuestros hijos sigue siendo sin duda la educación digital. Nosotros como siempre ponemos a vuestra disposición y a la de vuestros colegios programas como el de Segura Escola que podéis consultar en gaptain.com. No nos olvidemos nunca de educar en el mundo digital a nuestros hijos para que tengan una convivencia saludable con las pantallas y los dispositivos. Una vez más muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo.